¿Dónde está Oliver? Esperaré hasta verle. ¡Muchos! Vale, tío, joder, ya voy. No puedo dejar que lo metan en el helicóptero. Let's oh. el barco está descubierto ¡Oliver! ¡Aquí! ¡Tío! ¡Nos largamos! Gracias por salvarme. ¡Vaya tatuajes, tío! ¡Salcamos de aquí! ¡Un barco! ¡Lleva derecho el barco! ¡Lo intento! ¡Rápido! ¡Los perdemos! ¡Wow! ¡Uh! ¡Camioneta en el puente! Lo conseguimos Me salvaste Le apretaban las tuercas a mi padre Estaba a punto de darles mucha pasta Oli, aunque hubiera pagado pensaban venderte como esclavo de todas formas ¡Oh, mierda! Esto que me dices es muy fuerte, tío Es demasiado para mí Te conozco, Oli Eres más fuerte de lo que crees Ven conmigo, tengo un lugar seguro para refugiarte ¡Lisa! ¡Daisy! He encontrado a Oliver ¡Hey! ¡Hee -hee! ¡Chicas! ¡Por fin he y vuelto! ¡Qué alegría que estés bien! Oh, estoy colocadísimo y esto es alucinante ¿Qué clase de lugar es este? ¡Guau! Wow, esto pega un buen subidón ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague? Yo quiero, eh, ya os veré en un ratito Este sitio es el cielo eh, Jason, ¿podrías venir aquí? Tengo algo que enseñarte También tengo algo que enseñarte, venga Oye Hago una cruz para Grant Gracias Yo no he tenido tiempo Tenemos que hablar Lo haremos, pero no ahora Debo encontrar a Riley, si le pasa algo... Te de menos. ¿Sabes? Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros. No digo que no los rescates. Es que me preocupa cómo te afecta. Lisa, no te preocupes. He tomado el control de mi vida por primera Tienes vez. Razón. Eso es bueno. Hemos estado trabajando mucho en eso y en el estudio te espera un trabajo. Yo ayudé a Steve. Mira, ahora no me apetece hablar de tu ex... Esta es mi senda, tengo que encontrarla yo solo Vale, vale, entiendo, estás agobiado, ya hablaremos Te quiero Ahora vete O intentaré detenerte otra vez